zapatos convencionales y ya ve usted que hoy por hoy nos rehusamos a usar zapatos convencionales porque los tenis han venido a subir al concepto tradicional de los zapatos. Sin embargo, hay zapatos convencionales que no son tan convencionales y hay, hay compañías, hay fábricas en Europa dedicadas precisamente a desarrollar y diseñar zapatos convencionales que salgan fuera lo convencional la marca Fluchos es una de ellas y si usted me lo permite le voy a mostrar algo de lo que el ha estado importando directamente de España ese zapato es un zapato Fluchos de la marca Fluchos aparentemente es un zapato como, como puede usted encontrar cientos de modelos como este en cientos de marcas en cualquier parte del país o del mundo entero. Pero, ¿Sí? hay diferencias. Primero, esas pieles son pieles grabadas, grabadas previamente y que son impermeables. Esas pieles no les pasa nada con ningún accidente del clima. Las suelas, se observen, ¿eh? son suelas 100% látex, imposibles de agotarse. No resbalan en ningún lado con, ¿Sí? y contienen una válvula Justamente aquí, en donde va eh, la espuela del hueso calcáneo del pie. La suela suele ser flexible, pero con ese espesor es imposible que se lo Independientemente de eso, además, esta suela trae un soporte para el arte. Ya lo trae integrado en la suela y también lo trae también en la plantilla. De manera que estos son los zapatos convencionales, que resulta ya no ser tan convencionales. Hay así en la agujeta y hay en boca así. Nosotros llamamos mocasín a cualquier zapato de hombre que no tenga agujeta. Este es el mocasín, este es el choclo y estos son los nuevos modelos de la zapatilla de Boseguí en la marca Fluchos para ustedes sus clientes. La Gracias.